Biografía de Diomedes Díaz, cantante y compositor colombiano de Música Vallenata. Diomedes Díaz Maestre, San Juan del César, 26 de mayo de 1957, Valledupar, 22 de diciembre de 2013, conocido como el cacique de la Junta, fue un cantante y compositor colombiano de Música Vallenata. Y en el aspecto musical, Tiomé de Díaz es el mayor vendedor de discos en la historia del vallenato, superando los 20 millones a lo largo de toda su carrera, por lo que se hizo merecedor de discos de oro, de platino y de diamante, único en Colombia hasta 2008. En 2010, ganó el Grammy Latino en la categoría Cumbia Vallenato. Querido e idolatrado por muchos, los seguidores de Diomedes adoptaron el apodo de diomedistas, mientras que Diomedes los llamaba su fanaticada. Su vida personal estuvo marcada por inestabilidad familiar, polémicas amistades, altivados en el consumo de alcohol y drogas, accidentes, financieros y judiciales, en especial la muerte en extrañas circunstancias de Doris Adriana Vino. Diomedes Díaz comenzó su vida musical desde muy temprano en Suñez, en zona rural de Carizal, corregimiento de la Junta. Jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar en la Guajira. A los siete años de edad creció en medio de una familia humilde campesina. La inspiración y guía de Diomedes en la música fue su tío por parte de madre, el compositor Martín Maestre. Según el periodista Alberto Salcedo Ramos, cuando Diomedes era niño, hacía los besos de espantapájaros para proteger los campos de maíz de los pájaros y para no aburrirse, cantaba e intercambiaba sus cantos a manera de trueque con indígenas de la finca contigua a cambio de café. El primer amor de Diomedes, una joven llamada Elida, fue quien le inspiró a componer sus primeras canciones, Diomedes intentaba también incursionar en el canto, pero a manera de burla obtuvo el apodo del chivato por su timbre de voz en época de pubertad, además aprendió a tocar la guacharaca y a versear. De Carrizal era llevado a Villanueva a que cursara estudios primarios en el Liceo Colombia. Durante su estancia en Villanueva, un amigo de infancia accidentalmente le pegó una pedrada en el ojo derecho mientras intentaban bajar mangos de un árbol, el cual terminó perdiendo y quedó tuerto. De Villanueva fue llevado a Diodupar para que estudiara presentando exámenes en el Colegio Nacional Lo Perena y en el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro de Monsalvo, pasando en ambos pero eligiendo quedarse en ISTRECAM jornada diurna. Fue durante esta época de estudiante del ISTRECAM cuando Diomedes se conoció con el cantante Rafael Orozco, quien era estudiante del Colegio Nacional Lo Perena. Y quien lo bautizó el cacique de la Junta. Para ayudar con su sustento, trabajó como jardinero en una casa del barrio Novalito. Y luego de sus estudios para ser mensajero en la emisora Radio Guatapurí. Siendo gerente, Manuel Pineda Bestías, quien le dio una bicicleta para que le hiciera los recados. Pero Diomedes nunca aprendió a usarla. Al tener sus trabajos con sus estudios en el Colegio Nacional Lo querena jornada nocturna, donde llegó a cursar hasta quinto de bachillerato. La intención de Biomedes de trabajar en Radio Guatapurí era la de una vez dentro, hacer amistad con los locutores y jockeys para que pusieran a sonar el disco que contenía su composición, La Negra, la cual había sido grabada recientemente por Luciano Poveda y Jorge Quiroz. Yo permaneció en Radio Guatapurí por ocho meses, pero debido a que se demoraba haciendo los mandados sin saber manejar la bicicleta, fue despedido. De su amistad con Rafael Orozco surgió la grabación del tema Cariñito de mi vida, que consolidó a Diomedes como compositor y a Orozco como cantante junto al acordeonero Emilio Oviedo. Mediante un saludo en la canción Cariñito de mi vida, Rafael Orozco le acuñó e inmortalizó el apodo del cacique de la Junta a Diomedes. Diomedes continuó haciendo varios oficios, pero siempre tratando de relacionarse con artistas vallenatos, incluso trabajando como utilero, recogiendo cables y ajustando el sonido de los micrófonos de la agrupación de los hermanos López. Por consejo de su tío Martín, Diomedes empezó a incursionar en el canto. El acordeonero de los hermanos López, Elberto López, también permitía a Diomedes cantar, las últimas tandas de sus presentaciones en vivo. En 1975, Jorge Oñate y Colacho Mendoza le grabaron la canción Razón Sentimental en el álbum Los Dos Amigos. En 1975, Diomedes participó en el concurso de Rey de la Canción Inédita del Festival de la Leyenda Vallenata ocupando el tercer puesto con su canción Hijo Agradecido. El concurso fue ganado por Julio T. Martínez con el tema La Profecía. Este festival se llevó a cabo el 26 al 30 de abril. Según su amigo Jaime Hinojosa Laza, yo estaba pasando dificultades económicas y vendió un bulto de limones en el mercado de Valle de Upar para comprar un casete y con grabadora prestada compuso la canción. El casete le presentó ante los organizadores del concurso, luego partió hacia Carrizal porque no tenía dinero para mantenerse en Valle de Upar, por lo que escuchó los resultados del concurso a través de Radio Guadapurín. Y así se enteró que le dieron el tercer puesto. A la mañana siguiente partió hacia Valle para reclamar el premio. Su novia, de ese entonces el de Sarmiento, terminó con el trofeo que le dieron como premio, el cual aún conserva. Giómedes afianzaría su éxito regional con el acordeoneros como Nicolás Colacho Mendoza y luego hacia el interior de Colombia a principios de la década de 1980, sobre todo por el despliegue que le dio su sello discográfico, la CBS, que incluyó comerciales en cadena nacional. Para esa época en Bogotá ya se había consolidado el binomio de oro, conformado por su amigo Rafael Orozco, y el acordeonero Israel Romero y entraron a competirle el mercado. La unión de Diomedes con Colacho se dio tras una propuesta de Diomedes en la que intervino el manager Dagoberto Suárez quien contactó al acordeonero durante una parranda en el sur de La Guajira. seis años de ser pareja musical con Colacha Mendoza en 1985 Diomedes formó agrupación musical con el acordeonero Gonzalo Arturo el Cocha Molina en 1988 Diomedes volvió a unirse con el acordeonero Juan Chorois y grabaron el álbum Ganó el Folklore tras la muerte de Juan Chorrois Diomedes formó pareja musical con el joven acordeonero Iván Zuleta quien tenía solo 18 años de edad pero perteneciente a la dinastía del junglar emiliano Zula Zuleta Vaquero. En 1997 Diomedes interrumpió su carrera musical por el escándalo que rodeó la muerte de Doris Adriana Niño, sufrió la enfermedad del PJ Barré y Estuvo prófugo de la justicia. En 1999, estando prófugo de la justicia por el caso de Doris Adriana Niño, sus abogados en cabeza de Beldo Daza lograron que la justicia exonerara temporalmente de las medidas de aseguramiento contra Diomedes, alegando que el cantante padecía del síndrome Jane Barret. Diomedes fue recluido en su casa de Ballidupar en vez de una celda en prisión. Estando preso en el 2003, Diomedes grabó el álbum Pidiendo Vida junto al Cordonero Juancho de la Espriella, quien se tomó un tiempo aparte con su compañero Silvestre Angón para realizar la producción discográfica. Diomedes grabó su voz en el cuarto que permitieron usar en nada. Dentro de las instalaciones de la Casa Penitenciaria y Judicial de Valladupar durante tres días y la grabación del álbum duró entre dos y tres meses en unos estudios a pocas cuadras de la cárcel y estuvo a cargo de Juancho y demás integrantes de la agrupación musical de Diomedes. De extracción humilde campesina creció en la pobreza y logró amasar una gran fortuna. Fue desprendido del dinero que le entraba por concepto de ganancias por sus discos, regalías de sus composiciones, venta de saludos vallenatos en sus discos, de regalos que le daban narcotraficantes, fanáticos, pudientes y ganancias que recibía de sus fincas y otras inversiones. Era generoso con sus seguidores y extraños cuando le nacía, sin embargo Debido a demandas alimentarias por sus numerosos hijos, líos en cumplimientos legales, gastó mucha de su fortuna en drogas, alcohol, mujeres y abogados. Tampoco faltaron personas que se aprovecharon de su cercanía y confianza con Diomedes para sacarle grandes sumas de dinero. Díaz era devoto ferviente de la Virgen del Carmen, algo que remarcaba en sus grabaciones y presentaciones en vivo, además prometió hacerle una iglesia, sin embargo murió antes de cumplir su dicha promesa. Debido a sus constantes incumplimientos e inasistencias a conciertos, entrevistas y otros compromisos, fue aprobado no viene Díaz. Otro apodo que le dieron sus fanáticos fue el de el papá de los pollitos, en referencia a sus numerosos hijos cantantes, pero luego pasó a hacer referencia a los demás cantantes del vallenato, en especial a la nueva ola o nueva generación. Diomedes Díaz mantuvo relaciones sentimentales con varias mujeres, con 11 de los cuales tuvo 28 hijos reconocidos. Diomedes Díaz murió en Valladolid Par el 22 de diciembre de 2013 a causa de un paro cardiorrespiratorio a las 6 y 15 pm cuando se encontraba descansando en de su cama. Según la compañera sentimental de Diomedes, Consuelo Martínez, y se encontraba durmiendo y Consuelo se percató que el artista no se movía, por lo que llamó a una ambulancia y fue trasladada a una clínica, donde se confirmó que su muerte fue por causas naturales. Fue sepultado en un multi fue funeral el 25 de diciembre en el cementerio Jardines de Eseomo de Valladupar. Su última aparición en público fue el viernes 20 de diciembre de 2013, dos días antes de su muerte. Diomedes Díaz despidió del año en la discoteca Trucupei de la ciudad de Barranquilla hasta donde llegó con su agrupación musical. Tras su fallecimiento se iniciaron varias disputas legales por su herencia.